¿Cómo puedo actualizar mi dirección con el USCIS si me mudo de casa? Lo mejor es siempre llamarles y uh, pueden, de hecho, uh, ver su número de teléfono por internet. Le pueden llamar y también... Uh, la pueden mandar email. Ahora, siempre es mejor que llamen para que ellos tengan y puedan anotar en su cuenta y, y en sus documentos pues, que se ha, ha mudado. Pero ya que lo hagan y que sepan que se van a mudar y que tengan ya el domicilio, háganlo lo más pronto posible. Porque el gobierno siempre está enviándoles uh, correo por, por cómo va su petición y no queremos que, que por mudarse o por no decirles que se, que se ha mudado, pierda todo el correo o, o pierda cómo va su caso. Pues. Así, también está la opción eh, que ingresen a, en el website del USCIS. Y ahí hay un apartado de cambiar mi dirección y ahí puente en la dirección anterior y la, la dirección actual y se actualiza Siempre hay que corroborarlo con el es de que si sí obtuvieron esa información para, para que las siguientes cartas o correspondencias sí le llegue a su nueva dirección y no se pierda nada en el, en el camino. Sí, porque el sistema del USCIS, su website no es perfecto sí. y, y la verdad no queremos que, que, que envíen algo y ellos nunca lo reciban o que no sepan. Entonces, Entonces sí es mejor. Corroborar. Sí lo pueden actualizar online, sí. pero siempre es mejor este, confirmarlo Gracias. por vía telefónica.